Hola, en este vídeo vamos a continuar con la práctica básica 4, en la que estamos simulando, por el método de masa muelle, un péndulo muelle, ¿no? que tiene un, un nodo fijo, que es el punto superior del muelle, y vamos a colocar una masa inferior. Pero en esta ocasión vamos a permitir que el péndulo pueda oscilar en cualquier dirección. De tal manera que tenemos de nuevo el péndulo colgado desde el punto que hemos llamado high, y el extremo libre sería low y tiene una longitud natural L sub cero, que suponemos conocida. Pero ahora vamos a conectar una cierta masa y vamos a permitir que el péndulo pueda oscilar en cualquier dirección. Aquí hemos intentado representar eh, la dirección vertical con esta línea punteada y para que veáis un poquito el efecto de tres dimensiones, pues eh, esta sería la sombra que produce la masa. ¿no? Por lo tanto... Vemos que está inclinado hacia, digamos, hacia el espectador, un poquito hacia adelante, hacia la derecha, de tal manera que ahora la longitud del muelle es L, ¿vale? Tenemos aquí la masa, la masa eh, siempre sufre una fuerza debida al peso que apunta hacia abajo, eh, la dirección contraria al vector unitario J, la dirección hacia abajo, pero ahora la fuerza elástica está apuntando hacia el lado contrario. De tal manera que tenemos la fuerza elástica que eh, ahora está apuntando desde el punto low dirigida hacia el punto high, porque en este caso hemos estirado el muelle más de la cuenta. Entonces, ahora para representar la dirección en el espacio en la que se produce la fuerza elástica, vamos a utilizar un vector unitario que voy a llamar dirección, dir. Veis que apunta desde... tiene el sentido... Desde low hacia high, en este caso, cuando cuando tiene esta, bueno, cuando hemos estirado más de la cuenta del muelle, o sería al revés, desde high hacia low, cuando lo hemos encogido más de la longitud de, de reposo. En cualquier caso, tiene la dirección de la recta que contiene el muelle y el sentido depende de la longitud instantánea. Ahora vamos a tener que trabajar en tres dimensiones. ¿vale? El peso siempre está dirigido en la dirección vertical, pero el vector dirección va cambiando. Entonces, para aplicar la segunda ley de Newton otra vez a nuestro problema, seguimos teniendo la misma ecuación vectorial que la otra vez. La suma de la fuerza elástica más el peso es la masa del objeto por la aceleración que sufre. Ahora no podemos prescindir de los vectores porque las fuerzas no están orientadas eh, a lo largo del, de la misma dirección, tienen distinta dirección. Por un lado, el peso, es igual que antes, es menos mg por el vector unitario j, es decir, la masa por la gravedad, la masa del objeto que hemos marcado aquí en amarillo por la gravedad, y en la dirección menos j, es decir, hacia abajo, ¿vale? Por lo tanto, el peso es igual que antes. La fuerza elástica, por su parte, será la constante de rigidez por lo que hemos estirado o encogido, el muelle en función de la longitud de reposo, la longitud instantánea menos la longitud de reposo, multiplicado por un vector unitario que es el de la dirección del muelle. Recordemos que esta fuerza elástica es la que está aplicada sobre esta masa y apunta hacia el, desde el low, desde la masa, hacia el punto contrario cuando hemos estirado el, eh, digamos el, el muelle. Efectivamente, si L es mayor que L sub cero, este, esta resta L menos L sub 0 será positiva, la constante K siempre es positiva, luego la fuerza estaría orientada en función de la dirección, por lo tanto, hacia arriba en este caso. Mientras que si lo hubiéramos comprimido, no está dibujado en este caso, pero si estuviera comprimido, L menos L sub 0 sería negativo, de tal manera que la fuerza llevaría el, la misma dirección que el vector Dir, pero en sentido contrario, porque habría un signo ¿Cómo está definido precisamente el vector de dirección? El vector de dirección es simplemente la diferencia de posiciones entre el punto high respecto del origen de coordenadas y el punto low también respecto del origen de coordenadas. ¿Vale? Esta, es esta resta, la parte del numerador, sería un vector que eh, empezaría en low y terminaría exactamente en el punto high. Entonces, para que sea vector unitario, habrá que dividirlo por la longitud, que no es otra cosa que el módulo de este vector. Entonces, la longitud instantánea del muelle normaliza el vector dirección para que tenga un módulo 1. Por lo tanto, es un vector unitario. Bueno, pues entonces, esto, ¿cómo lo tenemos que hacer a la hora de plantear las ecuaciones? La ecuación es la misma, yo voy a tener eh, fuerza como K por el M menos el, el por un vector de dirección, luego el peso menos MG eh, por J igual a M por A. Al ser una ecuación vectorial se descompone en tres ecuaciones, la ecuación de la aceleración en el eje X, la aceleración en el eje Y y la debida al eje Z. Por lo tanto tengo tres ecuaciones para la aceleración. Estas tres ecuaciones me representan el valor de la aceleración, que es la derivada de la velocidad X, de la velocidad y, y de la velocidad Z. Y a su vez, estas tres velocidades son la derivada de la posición X, de la posición Y y de la posición Z. Por lo tanto, nuestro sistema, ahora que vamos a resolver, consiste en resolver seis ecuaciones. Las de las coordenadas X y Z y las de las velocidades en X, en Y y en Z. Entonces... Eh, el método tanto Euler simpléctico o Euler explícito eh, se realiza exactamente igual que en el ejercicio anterior, simplemente hay que hacerlo por completo.